Un desaparecido en la ruta migratoria es una pregunta sin respuesta, una herida abierta, un hiato. Las familias que buscan a sus desaparecidos necesitan saber, necesitan componer un relato que les permita seguir avanzando e ir cerrando hipótesis. Para que eso sea posible, es imprescindible que haya información fiable y que esa información sea accesible a aquellos que buscan a sus seres queridos. Al mismo tiempo, necesitamos asegurarnos del buen uso de esa información. Hoy, una madre que busca a su hijo en la ruta migratoria va a perderse en un dédalo de administraciones, va a afrontar puertas cerradas, teléfonos que suenan, pero a los que nadie responde, mensajes electrónicos que nadie parece leer. Tenemos que poner fin a esa tortura, a la doble pena de la ausencia y la eterna espera. Necesitamos una oficina que centralice la información migratoria de cara a las familias desesperadas y que lo haga de forma segura, honesta, independiente y con disponibilidad, porque nos va la humanidad en ello.